Chicos este deck se los traía súper pero súper atrasado De verdad tiene mucho rato que se los prometí Pero pues quería Realmente asegurarme de que el deck Quedara bien, es uno de mis favoritos Hasta el momento, por ahí un buen amigo también lo juega Y espero no fallarle con este Profile, así que pues eh, Vamos a empezar, es un Magnet Warrior Un favorito entre comillas de los que están más tiempo en el juego De los que pues conocen más la historia de este tipo de cartas De quien las usaba ¿verdad? Así que pues vamos a presentarlas Jugamos Triple Delta Delta es un Magnet Warrior muy importante en el deck Ya que cuando es invocado de, de manera normal o especial Básicamente hace Foolish Burial a, eh, a un monstruo Magnet Warrior De nuestro deck al cementerio Así que eso está bastante chido eh, Ya que pues eh, cumplimos los materiales necesarios para poder invocar a Berserkion, por ejemplo, eh, entre otras cosas. Eh, también, es, cuando esa carta es mandada del campo al cementerio, no importa cómo, eh, podemos desterrar tres Magnus Warriors del cementerio, excepto un Delta. E invocamos de manera eh, especial desde el deck a un Valkyrion. Entonces, es un monstruo bastante fuerte, si bien no por efecto, al menos por, por ataque, si sí está bastante, bastante chido. Así que. Es una muy buena ventaja, tristemente solo podemos usar uno de los efectos por turno, así que vamos a tener que pensar bien Que nos conviene más dependiendo del momento, ¿verdad? Jugamos triple alfa de Electromagnetic Warrior, un monstruo también muy importante, ya que cuando es invocado de manera normal o especial, podemos añadir de nuestro deck a la mano a un monstruo, eh, a un Berserkion o a un Valkyrion, así que... Eh, ambos monstruos muy importantes para el deck Ya sea para sacar la fusión o simplemente para invocarlos Esto último únicamente para Berserkion Así que, eh, pues sí Jugamos también triple beta Ahora beta es otro monstruo muy importante Ya que este nos busca cualquier Magnet Warrior Así que eso está bastante, bastante chido Jugamos dos gamma Únicamente jugamos dos y no jugamos tres Porque no lo considero tan, tan gran cosa eh, Al menos por el momento Entonces Realmente el deck tiene muy buen abasto con dos gama da eh, más que suficiente. Así que eh, pues sí. Eh, jugamos también triple Berserkion. Un monstruo muy poderoso. Muy importante en el deck. Se invoca de manera especial. Desterrando de, eh, de nuestra mano. De nuestro campo. De nuestro cementerio. No estoy seguro. No. De nuestro cementerio. Bueno, el caso es que se invoca desterrando a beta, gama y alfa. Así que. Eh, Está muy chido, además de eso tiene un efecto que se puede hacer infinito dependiendo la cantidad de materiales que tengamos De desterrar un monstruo en Magnet Warrior en el cementerio y destruir una carta en el campo Así que eso está bastante chido, se puede usar múltiples veces, así que es un monstruo bastante, bastante poderoso Jugamos dos Valkyrion. este sujeto únicamente es para la fusión, no es como que lo invoquemos El efecto de Delta rara vez lo usamos, así que... Eh... Con dos es suficiente El tercero va a ser mucho Brick Así lo siento yo Así que con dos basta Y uno siento que es muy muy poco Otro monstruo muy importante en el deck Es Block Dragon Una carta esencial para poder eh, aplicar el combo con Topologic De una manera satisfactoria Ya que cuando esta carta es invocada Bueno Si esta carta está en el campo Monstruos eh, Monstruos roca no pueden ser destruidos por eh, batalla ni efectos, eh, no es cierto, no pueden ser seleccionados ni destruidos por efectos, nada más pueden ser destruidos por batalla. Entonces eh, les da una muy buena protección y la mayoría de los monstruos que vamos a estar protegiendo pues van a estar bastante, bastante ponchados. Jugamos eh, un Sentry, Sentry se invoca de manera especial de cementerios y controlamos puros monstruos roca. Eh, no siempre va a ser el caso, así que uno siento que es suficiente. Y jugamos una gran mole, ese que está eh, ya no está limitada, pero de cualquier modo eh, es muy buen target, al menos para poder desviar algún efecto de target o destrucción, porque si este güey está en campo, simplemente no van a poder batallar. Así que eh, está bastante chido. Eh, jugamos dos... Bueno, jugamos dos monstruos vainilla, jugamos a beta y jugamos a alfa eh, No jugamos a gamma porque no lo considero necesario Así que pues eh, nada más Entonces eso es todo por parte de los eh, monstruos Como les dije no juego más monstruos vainilla porque eh, son bricks Entonces simplemente son targets para que alfa, beta y gamma Hagan sus efectos de tributo y se invoquen en el turno oponente Así que nada más por eso Otra carta muy importante en el deck es Ties of the Brethren Simplemente una carta muy buena que te abre muchísimo las puertas. Excelente para preparar tu segundo turno. Los efectos de los Magnet de tributarse en el turno oponente. Invocar un monstruo Magnet Warrior de nivel 4 del deck. Eh, no estorban para nada junto con Tyson de Britain. Tienen muy buena sinergia. Y traemos los targets necesarios para hacer nuestro juego en siguiente turno. Así que está bastante chido. Jugamos dos Scapegoat. Porque Scapegoat está tristemente a dos, es una carta muy puerca así que probablemente luego se va a ir limitado pero por ahorita lo vamos a jugar a dos para poder sacar ese Topologic más fácilmente eh, jugamos dos Fusion Conscription porque nos interesa mucho mucho traer a Imperium Magnum que es la fusión de, de los Magnet Warriors en este deck así que es bastante chido llevar a la Fusion Conscription la mayoría de las veces para añadir a Valkyrion. Ya que no tiene efecto y no nos interesa invocarlo, de cualquier modo también se puede usar para tener a Berserkion en caso de ser necesario y preparar un segundo turno, por poner un ejemplo. Jugamos dos polimerizaciones, el deck, como les dije, si no es full fusión, la verdad sí si dependemos un poquito de eso, es como un 40% fusión, 60% de lo que podemos hacer, así que está bastante eh, importante esa polimerización ahí, al menos a dos. Jugamos dos Magnetic Field, una eh, carta campo que me gusta muchísimo, básicamente protege a tus Magnet por batalla, ya que hace pensar al oponente si quiere batallar o no, y si controlamos eh, un monstruo roca podemos invocar uno del cementerio, así que está bastante bastante padre. Jugamos una eh, Fusion Recycling Plant, como les dije para poder traer la polimerización en caso de ser necesario, además de que pues, nos recicla los materiales en caso de que hagamos fusión. Jugamos dos Terraforming porque está a dos, si no se jugaría a tres, pues porque sí. Eh, para tener un poquito de consistencia y no aturarnos tanto, así es, hacernos por ejemplo de las Valkyrion o de los Berserkion que están en mano y, y los, o los Block Dragon que están en mano y están aturando, jugamos dos trading para poder eh, al menos robar dos cartas y agilizar nuestro juego. Realmente no duele si tiramos un Berserkion, por ejemplo, o un Valkyrion. porque podemos recuperarlos con Fusion Conscription. Así que pues sí. Y por último jugamos un Foolish Burial. Porque ese Block Dragon en el cementerio es bellísimo. Entonces eso es todo por parte del Main Deck. Vamos a pasar con el Extra Deck. Como les dije, me gusta mucho esta fusión y quiero darle bastante importancia. Jugamos dos Imperium Magnum, un monstruo estúpidamente fuerte que me parece que es de nivel 10 con 4000 de ataque y 4000 de defensa. Esta cosa es un tanque con patas que además puede negar básicamente cualquier cosa menos invocación una vez por turno eh, de, los, de cualquiera de los dos jugadores. entonces eh, Y sin costo alguno, así que está muy muy poderoso y por eso me gusta tanto tanto esa fusión. Jugamos un Gorgonic Guardian. Porque uno es suficiente, si quieren jugar más Pueden jugar más, pero uno es más que suficiente Para tener un poquito más de espacio en el extra deck Jugamos un Tornado Dragón Un Excited Knight y un Baguska Porque si sí, jugamos monstruos de nivel 4 Jugamos cinco monstruos de nivel 4 Así que es bastante posible que terminemos sacando Estos sujetos que eh, muchas veces Dan, vuelt dan vuelta al juego Jugamos dos Link Spider Porque jugamos vainillas y además de eso Para poder tener este Como sacar a Topologic con los Escape Así que los está bastante bien un Ivo, más que nada el mismo, eh, la misma lógica entonces Ivo está bastante chido jugamos un misus radian porque todos son monstruos tierra entonces misus tiene que ir sí o sí al menos a uno y a uno es suficiente jugamos un Cerberus y un eh, y un phoenix porque eh, nos permiten quitarnos algunas cositas dependiendo del juego, ¿verdad? Jugamos un Firewall Dragon porque tiene buena sinergia con los efectos de los Magnet en el turno del oponente Podemos buscar hasta en el turno del oponente más invocar, entonces eso está bastante chido eh, Jugamos un Topoloyek. un monstruo muy importante, como les dije eh, Porque tiene muy buena sinergia con Block Dragon y los efectos de invocar en el turno del oponente de los Magnet Así que le podemos sacar mucho, mucho provecho a esto Y por último jugamos un Sariuya porque se puede sacar y está bastante chido, hace bastante paro. Entonces, eso es todo por parte del extra deck. Así que vamos a dar por terminado el profile del día de hoy. Que la verdad, espero les haya gustado muchísimo. El Magnet Warrior es uno de esos decks que eh, sí, son muy bonitos. Nunca, nunca en la vida van a ser competitivos. Al menos no con el soporte que hay por el momento. Pero...